Now I'll invite the Commission Mexicana de Defensa. Gracias. Agradecemos el informe del relator, el cual consideramos sumamente pertinente para el análisis de situaciones de países cuyos índices de violencia e impunidad son similares a la de países en situación de conflicto armado reconocido. Como usted lo pudo constatar, en países como México, la violencia armada y los enfrentamientos entre organizaciones criminales y las fuerzas de seguridad han puesto en serio riesgo la labor de defensa de derechos humanos. Habemos organizaciones quienes incluso consideramos ...que la violencia en México ha alcanzado el nivel de intensidad suficiente... ...y organización necesaria para catagolar la situación del país... ...como un conflicto armado. En la actualidad, las personas defensoras continúan bajo un ataque sistemático... ...a causa de su labor, proviniendo en su mayoría de funcionarios públicos... ...y seguido particulares, teniendo que enfrentar el hostigamiento... ...intimidación, agresiones físicas... ...detenciones arbitrarias, desplazamiento y hasta el asesinato. De 2012 a 2018, al menos 184 personas defensoras fueron asesinadas. El año pasado se registraron al menos 20 personas defensoras asesinadas... ...incluyendo a tres personas beneficiarias del actual mecanismo de protección. ...un reflejo que el mecanismo de protección a defensores y periodistas... ...en México ha resultado insuficiente. Pese a los riesgos a que seguimos enfrentando... ...agradecemos al relator Michel Forst por su trabajo sensible y cercano con las organizaciones y personas defensores de derechos humanos en México. Su informe sobre la situación de nuestro país ha sido fundamental para la reflexión y e discusión sobre la densidad en México de construir una política pública gracias. integral.